Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, la verdad es que no me gusta hablar mucho de política pero esta vez eh, vamos a hablar de ella porque en estas semanas que he estado de confinamiento como te da tiempo a reflexionar, la verdad es que me he dado cuenta de, de muchas cosas de cómo funciona aquí en España la, la política y la verdad es que te resuelve bastantes dudas Me acabo de quedar sin batería en el micrófono, así que bueno, volvemos a grabar Esta vez pues pues con el audio de la cámara que aunque la habitación es grande probablemente pues huele un poquito de eco pero bueno qué vamos a hacer eh, siguiendo a lo que es eh, bueno ahora la guarida del zorro que es un canal eh, de un chaval que se llama Rubén eh, que, que ha salido eh, desde hace relativamente poco eh, luego también siguiendo a lo que es un abogado en contra de la demagogia es incluso eh, asistí a una de, de sus charlas o del de movimiento de, rege, de regeneración política ¿no? que está intentando formar él y luego también eh, siguiendo a este canal que se llama Libertad Constituyente, que la verdad es que no lo conocía encontré un vídeo bastante interesante, bueno, dura como 50 minutos que es un debate de un programa que se llamaba La Clave es un programa del mayo del, de 1992, un programa bastante antiguo pero hay que tener en cuenta que cuando se instauró aquí el sistema de partidos que tenemos actualmente pues ya había pasado un tiempo y de aquí, eh, de ahora, del presente a cuando se instauró realmente no ha cambiado absolutamente nada entonces yo creo que, que es hora de cambiar un poco la democracia que tenemos aquí en España. Eh, bueno, estas personas realmente defienden de que aquí en España no hay democracia. Y realmente eso podría decirse que es así. ¿Por qué es así? Eh, porque aunque votes una vez cada cuatro años, a fin y al cabo eh, solo votas a lo que es la cabeza del partido. Esos votos lo único que dan poder es a que el partido haga lo que quiera como eh, y como quiera eh, durante esos eh, cuatro años eh, realmente pues bueno ahora votando a Pedro Sánchez o a Pedro Iglesias le das la libertad que en realidad ni siquiera hemos votado todos los españoles en mayoría eh, le das la libertad de que elijan a sus diputados y realmente hagan lo que quieran con, con nosotros eso no es democracia eh, entonces eh, lo que tenemos aquí es una partidocracia eh, pues se puede decir que es una partidocracia es una oligarquía porque realmente el poder eh, se reparte entre muy pocas personas y eso lo que provoca es corrupción. Cuando una persona tiene todo ese poder de, de hacer lo que quiera con el país es una gran responsabilidad y da igual eh, los valores que tenga esa persona que si puede meter mano al final eh, lo hará y es lo que estamos viendo están accediendo al poder personas sin ninguna preparación previa más que la política porque al fin y al cabo esta gente solo ha ido escalando para conseguir un, un buen salario y bueno un puesto asegurado y bueno y al fin y al cabo pues el, el salario del político es bastante bien remunerado y es para toda la vida eh, ya no se tienen que preocupar de trabajar mientras que el resto de personas en la sociedad eh, pues nos tenemos que buscar el, el día a día para poder pasar el fin de mes y con suerte pues llegar a fin de año eh, realmente en la sociedad existe una incertidumbre de qué va a pasar dentro de unos años pero los políticos realmente pues tienen asegurado su futuro y esto no debería ser porque claro eh, cuando tú eh, tienes eh, toda tu vida segura o cuando tú estás tan alejado ...de cómo está viviendo la sociedad real a la que tú estás imponiendo las normas... Eh, ...realmente estás completamente desconectado... ...y entonces no estás viviendo los mismos problemas que está viviendo la sociedad... ...entonces pues lo que un ciudadano puede ver como un problema... ...un político no, no lo puede ver como un problema... ...a no ser que, que claro, vea en la calle un montón de personas manifestándose... ...y cuando ya está viendo que el país está ardiendo... ...pues a lo mejor hace alguna medida... Pero mientras tanto, las medidas que va a hacer eh, son realmente populistas para conseguir eh, el voto. Realmente los debates que existen entre partidos es para generar eh, crispación entre las personas, pero para que votes a un partido o a otro. Eh, lo que no quieren es que te, te abstengas. Es más, eh, puedes ver eh, antes, de, antes de las votaciones que las campañas políticas es eh, vota a quien sea, preferentemente a mí, claro, pero, pero vota, eh, que el voto es un derecho, que el voto es una obligación eh, como ciudadano. Vale, si es un derecho no podría ser una obligación, pero es que además eh, no puede ser una obligación porque si no estás de acuerdo con un partido político, lo que tienes que hacer es abstenerte, ¿Qué pasa? Eh, cuando tú haces un voto en blanco o haces un voto nulo, eh, realmente lo que estás diciendo es que apoyas tu, su sistema de partidos, que no hay ningún eh, que no hay ningún partido que a ti te convenza, pero les das, eh, les das apoyo para que a cualquiera de los otros votos eh, que sí han sido hacia partidos, pues le den esa, esa fuerza a, a los partidos. Entonces, claro... Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues hay que presentarse y hacer lo que es la abstención activa que te explico qué es tú presentas el DNI en lo que es la mesa electoral y luego lo que haces es romper el voto, no metes el voto en la urna entonces eso sería una abstención activa la verdad es que me quedan dudas que si hubiera suficiente gente eh, que hiciera la abstención, un 60% más o menos, ¿no? más del 50% más del 50% de los habitantes de este país eh, digamos que no están de acuerdo con el sistema de partidos que hay Entonces pues se realizaría eh, una reforma de la constitución o se vería qué que es lo que, lo que se hace Pero realmente así se consigue el cambio eh, Además eh, la gente que, que decidiría estos cambios deberían ser elegidas por el pueblo eh, no un partido este este cambio no lo tiene que hacer un partido sino realmente lo tendría que hacer varios diputados elegidos eh, por el pueblo y, y yo, yo creo que deberían eh, no tener ninguna relación eh, política entre ellos para evitar que, que bueno que hagan esta gran mentira que hemos vivido durante todos estos últimos años entonces bueno eh, es bastante importante que tengamos eso. Parece ser que en las pasadas elecciones hubo mucha gente que se abstuvo y, y no salió en ningún sitio. Es más, en Twitter, eh, para evitar eh, que esto se extendiera a otras votaciones o a otros ciudadanos que, eh, que intentaran imitar esta acción, pues se silenció. Eh, ahora estamos viendo que para evitar los bulos de Internet... Eh, lo que están haciendo es eh, silenciar, eh, crear bots, eh, todo eso, ¿no? En realidad, los ciudadanos y las quejas de los ciudadanos realmente son bots que intentan dirigir el pensamiento del resto de personas. Eh, yo creo que lo que pasa aquí es que ya están temiendo eh, que pierdan el poder en algún momento porque la gente, las personas, los ciudadanos, están bastante crispados. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora estamos en un momento en el que estamos todos encerrados y la única información nos viene o por los medios que hemos visto que ya los han comprado con varios millones o por las redes sociales eh, o el internet en general. Internet no se puede silenciar o al menos ahora mismo no se puede silenciar. Pero vemos que están intentando, de alguna manera, eh, silenciar la información que está viniendo, que no está manipulada por el gobierno que hay ahora. Eh, no se puede estar en contra del gobierno, porque hay que apoyarle, tal, pues. Creo que eso es bastante perjudicial, porque no es ningún tipo de libertad. Es más, eh, los derechos que tenemos ahora mismo son totalmente revocables, eh, si ahora les da la gana al gobierno quitártelos. Entonces, bueno... Eh, esto no es una democracia, ¿vale? Es una es una partitocracia es una oligarquía, eh, y bueno, esperemos que en las próximas elecciones, que probablemente eh, después de esta cuarentena la intentemos llevar más adelante o intentemos forzar que se, ade se adelanten, porque al fin y al cabo las anteriores elecciones... Fueron un total fracaso y yo creo que deberían celebrarse otras nuevas elecciones en las que se abstuviera la mayoría de españoles y que de esta manera pudiéramos cambiar el sistema de alguna forma. Y, y tendríamos que quitar a lo que es la casta política, que es gracioso que Pablo Iglesias eh, no hace demasiado estuvo apoyando el... XM para evitar este tipo de casta política Y ahora pues forma parte de ella eh, Porque como decimos, en realidad Una vez que formas eh, parte de la casta política Eres muy fácilmente corruptible Da igual los valores que tengas antes de entrar en esa casta Y otros eh, ministros que han aparecido ahora por ejemplo Bueno, también en Podemos eh, Que bueno, si veis la morida del zorro eh, veréis que uno de los ministros que antes defendía esto de que, no se puede, de que no puede haber partidos o no se puede combatir estos problemas políticos desde los partidos porque son muy fáciles corruptibles pues ahora forma parte del partido político y lo que quiere hacer por ejemplo es silenciar internet porque está lleno de, de bulos ¿no? y lo gracioso es que hace unos años, en el 2012 lo que defendía este ministro actual ministro de Podemos, era que el internet es la única arma que tienen los ciudadanos porque es el único lugar que no está controlado por los políticos. Pues bueno, eh, ahí está completamente el, el ejemplo. Así que eh, simplemente esto es un medio de, de transmisión de estas personas que están intentando lanzar su voz y que parece que, que no está sirviendo tanto como quisiéramos. Ya que la gente todavía está aletargada eh, y que nos estamos conformando un poco con lo que hay. Si queremos realmente que España avance y deshacernos de estos parásitos, tenemos que tomar acción. Así que nada, espero que os haya resultado este vídeo y que os haya... Y que os haya resuelto eh, muchas dudas, ya que pensaba que el problema estaba en los partidos actuales, en el bipartidismo, ¿no? Ya que solo existía eh, PP y PSOE, y digo, bueno, a lo mejor si aparece un nuevo partido, pues se solucionará hasta este el problema. Pero ya apareció Ciudadanos, apareció Vox, apareció Podemos, y ninguno de esos ha servido para nada. Da igual lo que digan por sus bocas, que cuando lleguen al poder, eh, van a hacer lo que les dé la gana. Así que... Lo que hay que hacer es cambiar la democracia para que sea una democracia más justa. Oh, y una democracia real, porque como he dicho, esto es una oligarquía y no es eh, para nada democrático. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y ¡hasta luego!